Hola, ¿cómo están? Aquí estamos, felices de estar con ustedes. En este video, para mí es súper importante porque vamos a hablar de algo que ha causado muchísimo entre conflicto y dudas en la etapa de la mujer que viene siendo el embarazo. Actualmente yo curso mi cuarto embarazo. Tengo dos niños, una niña, y voy por mi cuarto bebé. Y la verdad que yo he estado experimentando el hacer ejercicio embarazada. Han habido muchas dudas eh, durante estos tiempos. ¿Por qué? Porque la mujer cada vez más quiere seguir activa durante esta etapa. Pero existe un conflicto. ¿Por qué? Porque entre que quiere seguir activa pero le da miedo perder al bebé, le da miedo tener algún problema en su embarazo y no sabe qué hacer ni cómo modificar el ejercicio que ya estaba acostumbrada a hacer. Entonces estamos aquí para hablar de esta etapa tan bonita que la verdad a mí me, me encanta, mucha gente dice que se sienten súper mal, que es una etapa súper gacha para ellas, la verdad para mí el embarazo sí es una, es una etapa que disfruto mucho, que me consiento mucho, que me, que me calma mucho también porque soy una maestra full time. Pero es una etapa que me, que me gusta, que me hace muy consciente de mi cuerpo ¿no? y, y, y de esta personita que viene en camino. Entonces, actualmente tengo 16, casi 17 semanas y en todos mis embarazos he hecho ejercicio. Y he tenido mil y un mil beneficios, he tenido cuatro, tres partos naturales y la verdad que los beneficios son muchos. ¿Cuáles son los beneficios de, de hacer ejercicio embarazada? Número uno que es el que yo creo que más les importa ahorita a todas las mujeres, es no aumentar tanto de peso. O sea, sí, obviamente, existe el, el baby fat que le digo yo, ¿no? Que durante el embarazo como que te empiezas a llenar de esa grasita. A mí me pasa y es parte del el procedimiento de ser mamá y de estar embarazada, llenarte como de esa grasita, pues porque es lo normal, ¿no? No pasa nada. Y por los antojos y por todo esto. Pero sí me ayuda mucho a no engordar tanto, a mantener un peso, engordar un kilo por mes, normalmente lo más común es engordar un kilo por mes. Hay quienes engordan menos, hay quienes que engordan más, pero eso va a depender de cada quien y de tu alimentación. Número dos, ayuda muchísimo al estado de ánimo de la mujer. ¿Por qué? Porque a veces algunas mujeres tendemos a deprimirnos, es tanto el cambio hormonal, que, que están tristes o que están mucho más este, ansiosas, entonces el hacer clase, el hacer algo que te gusta por ti, darte tu tiempo, ayuda a disminuir esa ansiedad. Otro de los beneficios es problemas de ciática, que a mí en lo personal me pasa mucho, no sé, ustedes, déjenme aquí un comentario, si ustedes también sufren eh, de problema de ciática, más que nada al final del embarazo, me empieza a, a pinchar un nervio y se me recorre durante, o sea, por toda la pierna, ¿no? Y ahí ando como arrastrando la pierna. Y el moverme, el hacer ejercicio me ayuda a que, a que ese, ese nervio se libere, ¿no? Ese es otro beneficio, me ayuda a dormir mejor, es impresionante como de verdad el, el día que hago clase, que hago ejercicio, generas endorfinas, estás un poquito más activo durante el día y la noche duermo como tabla. Entonces también ese, las que sufrimos también de insomnio durante el embarazo, es, pues es muy feo porque el cuerpo te va acostumbrando a que te vas a estar levantando durante la, maña, durante la noche y dices tú no manches, al contrario, de debería de dormir todo este tiempo y no, o sea, tu cuerpo... Va empezando a, a acostumbrarte a que, a que vas a estar despertando durante la noche para la lactancia. Otro de los beneficios es el, el, el parto. Híjole, es un tema a mí que me encanta, que luego voy a, voy a invitar a una partera para que hable de esto. Es, es maravilloso la manera y la fuerza que te da y la conciencia del cuerpo. Y la verdad, para mí el parto viene siendo un... El, el, el mayor esplendor de la naturaleza en una mujer, ¿no? O sea, hablamos de, de cómo viene a la vida una persona, para mí es un milagro, y poder experimentar el, el parto con, tu, con, tu, con la persona, con tu compañero de vida, es maravilloso, ¿no? Y hasta ellos se impresionan de la capacidad de la mujer para, para traer vida a este mundo. Entonces bueno, el ejercicio para mí ha sido impresionante porque hasta el ginecólogo decía no, ¡Oigan, es que no manches, es que ya hace un chorro de ejercicio, enséñale sus fotos! El, el, la hormona, hay una hormona que, que suelta, no me acuerdo cómo se llama, pero ayuda a la elasticidad, o sea, ¿qué pasa? Que el, durante el embarazo las mujeres somos más elásticas y todo lo que viene siendo barlates para mí me ayuda a que el bebé se encaje, al que el bebé se vaya posicionando, a que preparar caderas, abrir caderas. Y la verdad, y estar fuertes, ¿por qué? Porque muchas veces no tenemos esa fuerza y nos cansamos al momento de, de pujar. En lo personal, mi parto fue demasiado rápido, yo venía caminando y de repente sentí ese nerviosito que les digo de la ciática y cada vez como que lo sentía más frecuente y decía, es que raro mi último embarazo. Y fui a revisión y ya tenía 5 de dilatación, entonces... De ahí me fíjate que el doctor, pues te vas al, al, al hospital. Yo, ¿cómo? No puede ser. No, pues ya, ya traía al bebé súper encajado. No, no rompí fuente, pero ahí, ahí mismo me la rompieron. Y bueno, fue un parto maravilloso. Pujé tres veces. Obviamente cada mujer, cada parto es súper diferente, pero sí es un beneficio que te ayuda a conocer tu cuerpo, a sentirte fuerte y saber hacia dónde pujar, porque muchas veces no sabemos en qué parte pujar, pero eso es otro tema que lo vamos a ver con la partera. Ayuda el momento del parto, otro beneficio que cañón, o sea, en un segundo nace. Otro beneficio es el posparto, ¿no? Vamos hablando de, de, de todo el tema de con, las, con los primeros bebés, no sé ustedes, pero a mí me pasó que tuve mi primer bebé y el primer baño fue así como, oh my God, así voy a quedar. La, la panza seguía como si estuvieras embarazada, este, pues te estás inflamada, los órganos por ti, ningún lado, en el cuello, el riñón, el, todo acá, en todos lados. Entonces, ¿cómo el ejercicio ayuda a que... Y todos los músculos vuelvan, o sea, tengan la fortaleza para volver a acomodarse y tener esa conciencia durante el posparto de esa postura que debo de tener con ese abdomen recogido y pues muchas veces usamos las, las dichosas fajas que te decía no, faja y ponte la crema y apriétate pero ¿qué pasa? las mujeres se fajan pero no tienen esa conciencia esa fuerza abdominal para hacerlo de, de manera consciente entonces lo que pasa en el, en, durante el embarazo es siempre tener esa conciencia abdominal que hace que es el peso del, del, del bebé no recaiga y se hagan flácidos los músculos, y que se, ¿qué pasa, pues muchas veces salen hernias y todo, todo, o sea, se, se hace laxo el abdomen, ¿no? Entonces, el ejercicio durante el embarazo hace que, que mi abdomen sí crezca, pero siempre, siempre va a estar como esa capa muscular fuerte sosteniendo al bebé, ¿no? Por eso muchas veces muchas mujeres en el embarazo usan fajas porque les duele, claro, pues todos los tejidos que se están abriendo, ¿no? Pero bueno. Otro beneficio es el posparto. Es impresionante como a las dos semanas, obviamente con una conciencia de ejercicios, Kegels, de, de esa conciencia abdominal, de dar pecho y no dar con la panza afuera. Tratar de, de durante que estés en casa hacer como ese recogimiento de abdomen. Me ha ayudado muchísimo. Durante las primeras dos semanas, yo ya empiezo. Un, ya me pongo mi ropa en sí, me pongo mi ropa, claro, apretadita, pero trato de ponérmela para forzarme a traer el abdomen recogido. Y bueno, como esos, muchos beneficios más. Quiero hablar también acerca de los miedos y el, el hago o no hago ejercicio durante mi embarazo. El hacer o no ejercicio durante tu embarazo va a depender de tu embarazo y de qué tanto ejercicio hacías antes embarazada. No. Yo soy una persona súper activa, que en lo personal eh, hago ejercicio y me dedico a dar clases, por lo cual yo puedo seguir haciendo ejercicio embarazada. ¿Por qué? Porque he tenido embarazos súper sanos, el ginecólogo me dijo que sí, este, mi bebé pues, está acostumbrado. ¡Ojo! Es muy diferente lo que yo puedo hacer a lo que tú puedes hacer. Si tú eres una persona, por ejemplo hay una amiga que, que es corredora, sigue corriendo durante su embarazo porque su cuerpo lo permite pero no porque ya puedas, ni diría que todo el mundo va a poder. Tienes que escuchar tu cuerpo, ir poco a poco, ir probando a ver qué tanto sí qué tanto no. Hay diferentes adecuaciones que se pueden hacer durante tu clase de barlates. hoy tenemos el programa prenatal que la verdad me ha estado encantando este embarazo me ha dedicado a como a, a filmar un ejercicio o sea una clase por semana para que vayan viendo esas adecuaciones que se hacen en, en cada semana porque a partir de la semana 16 en lo personal yo ya no hago abdominales eh, hago modificaciones y me pongo a hacer brazo y me, pongo, me enfoco en otra parte de mi cuerpo porque ya el abdomen ya obviamente ya tengo la pancita en sí ya no hago los crunch entonces hago modificaciones metan a ver nuestros videos prenatales que les va a encantar entonces chicas ojo ¿Puedo no hacer ejercicio durante mi embarazo? Si sí puedes mientras ya lo, es, lo, lo hayas hecho antes. O sea, si sí puedes hacer ejercicio si anteriormente tu cuerpo estaba acostumbrado. Ojo, si yo nunca en la vida había hecho ejercicio y de repente se me ocurre, ah, estoy embarazada, déjame probar el barlates prenatal. Ojo, no lo recomiendo. Es muy importante, ¿por qué? Porque si tu cuerpo no está acostumbrado, ¿cómo por qué vas a meter en esta etapa un ejercicio en el cual tú no estás acostumbrado, ok? Entonces, ahí sí necesito que estén bien conscientes y siempre y cuando tu ginecólogo te lo permita. Otra cosita, es muy diferente cada embarazo. No quiere decir que porque yo mi embarazo, en, primer, en mi primer embarazo pude, significa que en mi cuarto embarazo voy a poder. Cada embarazo y cada bebé es bien diferente. Y cada momento de etapa de la mujer no es la misma a mis 25 años. A mis 25 años, ahorita a mis 34 con mi cuarto bebé. Okay, el cuerpo está más cansado, el cuerpo, o sea, ya se estiró, me salió panza mucho más pronto. Entonces, estate escuchando tu cuerpo, sí te lo recomiendo 100% porque amo hacer ejercicio embarazada, me siento bien. Las náuseas, no estoy tan consciente de qué mal me siento. La lo persona, los primeros tres meses, yo vomito y me siento un poco mal y eso me ayuda, el ejercicio me ayuda. A, a, a, a estar emocionada, sentir que hice algo por mi cuerpo y también es un momento como de, de conectar con mi bebé chicas, ¿qué ejercicios puedo evitar durante mi embarazo o debo evitar durante mi embarazo? Como les repito, cada embarazo es diferente y cada mujer es diferente. En lo personal, los ejercicios que yo evito son ejercicios de alto impacto. Y más ahorita en mi cuarto bebé, obviamente, pues todo, todo crece mucho más pronto, sientes todos los, los síntomas mucho más pronto. Entonces, yo les recomiendo que durante tu embarazo disminuyas el alto impacto y te enfoques un poquito más en tu resistencia. Les recomiendo barlates bajo impacto, les recomiendo que clases de yoga, les recomiendo salir a caminar que me encanta, o media hora como de ejercicio específico, la verdad que eso es mi recomendación y es lo que a mí me ha funcionado, no sé ustedes, comenten aquí abajito a ver qué opinan ustedes, qué les ha servido, platíquenos a mí en un embarazo hice yoga y lo combinaba con caminatas y los últimos tres embarazos me los he, he aventado con barralates, qué hago yo, qué plan hago yo durante mi, mi embarazo, normalmente yo hago barralates de bajo impacto tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, es como yo me organizo, lunes, miércoles y viernes, sí o sí no falta mi clase de barralates bajo impacto, ya sea que vengo a, a dar clases y hago mi modificación y las que les digo jumping jack, las que hagan jumping jack, si yo escucho mi cuerpo y cuando quiero brincar digo que okay, sí puedo y de repente te frenas porque ya te sientes pesada, entonces, Tres días a la semana me hago mis barrelates bajo impacto y dos días a la semana salgo a caminar de 5 a 7 kilómetros, depende de cada persona, ¿no? A mí la caminata me ha funcionado mucho porque ya al último si es, es, es, el cuerpo lo sientes mucho más pesado y voy caminando y voy moviendo el brazo, me llevo mis pesitas se ríen mis amigas de mí porque salgo a caminar y voy activando el brazo, pongo una canción y hago mis ejercicios, pero me vale, es mi momento de ejercicio y la verdad me ha ayudado mucho, mucho a qué, a estar fuerte, a seguir activa, a no engordar, a caminar y por ejemplo en el último, en el último momento subo escaleras, ya cuando estás en la semana 38 y quieres que el bebé se encaje, subir y bajar escaleras, hago sentadillas con las rodillas abiertas, también ayuda mucho a, a encajar, pero eso lo vamos a ver con la partera que nos va a decir qué ejercicios hacer para tu parto. Chicas, espero que les haya gustado este video, eh, compartir un poquito de mi experiencia con mis cuatro embarazos, espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido de algo simplemente mi experiencia como mamá y como mujer embarazada, el, el hacer ejercicio durante esta etapa, no, no sentir que estamos... Eh, enfermas, estamos en una etapa donde no nos tenemos que mover, al contrario, es una etapa muy bonita y la verdad les recomiendo que la disfruten, la gocen y abracen esos cambios que, que, que están pasando en tu cuerpo. Les recomiendo 100% los videos prenatales, ahorita tenemos la oferta, 800 pesos por dos meses y están padrísimos, puedes ir tomando, como les digo, lunes, miércoles y viernes y los otros dos días los combinas con la caminata o con yoga, con respiraciones. La verdad lo van a más, lo estoy haciendo con muchísimo cariño. Lo pueden encontrar en la página para que se inscriban y pónganme sus comentarios si les gustó. Muchísimas gracias. Bye.